Hola mis hermanos de la fe que conquista otra emisión más, otro jueves más aquí en Cristo en la Gloria, porque estamos en la gloria para hablar de Dios. Esta semana el Señor nos trae un tema maravilloso, una casa virtual que se ha titulado Hay gente muy extraña en este mundo, te lo repito, hay gente muy extraña en este mundo. Juzgan, critican, calumnian, desprecian y se burlan de los demás. Luego vuelven a, a casa y no, y no logran entender por qué sus vidas están llenas de frustración Amargura y desesperación. En esta clase virtual el Señor nos viene a decir que hay mucha gente burladora, mucha gente que critica, calumnia, mucha gente que se burla de los demás, mucha gente que de pronto dirá, tú eres, eh, hablemos en el, en el punto cristiano, o hasta en el mismo trabajo se burlan de ti. Pero sabemos que hay un Dios vivo de poder que, te está respaldando, te está cuidando. Y es por eso que el Señor nos lleva en esta clase virtual rápidamente, mis hermanos, al Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 3, en la nueva versión internacional, que nos dice, ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Muchas personas juzgan, muchas personas critican, muchas personas calumnian, muchas personas desprecian y se burlan de los demás. Te hacen ese, ¿cómo se llama? Ese bullying, ese manoteo. Pero cuando llegan a sus casas, se les acaba ese manoteo, se les acaba ese bullying y son unas personas amargadas. Son personas frustradas, son personas que tienen esa desesperación porque no han conocido ese Dios vivo y de poder. Y por eso el Señor nos dice, ¿por qué te fijas en la astilla? ¿Por qué te fijas en esa astilla, en esa... En esa paja que, es de, que tiene eh, tu hermano en el ojo, ¿por qué miras a los demás y no te miras a ti mismo, a ti misma? Y no le das importancia a la viga que está en el tuyo. ¿Por qué no miras realmente las falencias que tienes tú mismo, uh, eh, como tú eres? Cambia primero, comienza a hacer la transformación sobrenatural, como siempre lo, lo hablamos aquí en Cristo en la Gloria, aquí en, la, en las casas virtuales, en la fe que conquista. ¿Por qué no dejas que el Señor seas... Eh, dejándote orar y dejándote pasar por ese desierto para que tengas una vida eterna en quien, Cristo Jesús y para que seas ese embajador o esa embajadora de reino a los cielos. Es por eso que también el Señor lo lleva al Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 24, que nos dice, no juzguéis por la apariencia, sino juzgá con juicio justo. Es claramente la palabra. No juzguéis por la apariencia. Muchas veces ese libro es juzgado por su portada, pero no lo leen, no escudriñan es por ejemplo la Biblia, la critican, le echan, dicen cosas de la Biblia, que es un libro de fábulas, pero realmente no leen lo que ha escrito ese Dios vivo de poder, lo que ha dicho ese Dios vivo de poder a través de sus libros maravillosos que nos dice que Él dio su vida, que Él dio su vida por cada uno de nosotros, que el Padre lo envió para que nosotros tengamos una vida eterna con Él en el nombre poderoso de Jesucristo y que nos ha dejado el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y eso es por eso, no juzguéis por la apariencia, mis hermanos, no seas esa de gente, esa gente extraña en el mundo que juzga, critica, calumnia, des, uh, desprecia y se burlan de los demás. Vemos mucha gente hoy que se han burlado de ellos, que los han señalado y quieren seguir haciendo lo mismo. Te debes de romper esa cadena, debes de romper realmente de esa contaminación que ha sido... Contaminado, contaminado en este mundo, mis hermanos de Cristo, sin ¿sí la gloria. Por eso 1 Corintios 10 nos dice, no murmuréis como alguno de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Mis hermanos de Cristo, sin ¿sí la gloria, muchas veces el hombre mira lo que hace el otro hombre. Dicen, no me juzgues, eh, yo así soy yo. Y comienzan a criticar, pero lleguen a sus hogares, mis hermanos. Y vemos una frustración en ellos, no son felices Vemos personas amargadas, dicen que están estar en paz, dicen estar están tranquilas Pero no son felices con lo que tienen No son felices con lo que el Señor les está dando Y son personas desesperadas que realmente no han entendido No han visto ese Dios divino de poder Realmente no lo tienen en sus corazones, mis hermanos Mis hermanos de Jesús, son la gloria, por eso el Señor te ha traído esta palabra, te ha traído esta clase, en esta clase virtual que dice, yo no te he abandonado. Hay mucha gente en el mundo que se extraña para otros seres humanos, pero para mí no. Te he traído con un propósito y ese propósito lo voy a cumplir, te dice el Señor. Y por eso en el Evangelio de San Mateo también el Señor nos habla, mis hermanos de Cristo, en la gloria, aquí, de la, aquí en hablando con Jesús, ese hablando con Jesús cada, cada momento. Aquí en la fe que conquista, a mis hermanos, que dice: Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día de juicio. Prácticamente el Señor nos está diciendo: de esa forma que tú juzgas, de esa forma que tú criticas, de esa forma que tú calumnias, de esa forma que desprecia, desprecias a los demás y te burlas de los demás, de esa misma manera. Tú vas a ser juzgada juzgado. Entonces, ten mucho cuidado de lo que sale de tus labios, porque de esos mismos labios no sale palabra de bendición y de maldición. Hay que tener mucho cuidado. Todo un tiempo no podemos estar, eh, mis hermanos, de, aquí de la fe que conquista, tomando leche. Debemos realmente seguir creciendo, madurando, y dejar que el Señor obre en, en nuestras vidas, y dejar que el Señor, mis hermanos que estamos en la gloria, ponga esos frutos del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Recuerda que esos frutos, mis hermanos, es ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa humildad y ese dominio propio. Ese dominio propio de no juzgar a los demás, ese dominio propio de no criticar, de no calumniar, de, de despreciar y de burlar de los demás, de ese manoteo, de ese bullying, mis hermanos, de que en la gloria. Porque al momento que tú haces, no tienes esos frutos y comienza la frustración, comienza esa amargura, esa desesperación. Y por eso el padre de maldad de, de este mundo... Quiere destruirte, quiere que no conozcas a ese, vivo, a ese Dios vivo y de poder. Y por eso, mis hermanos cruzados en la gloria, en Gálatas, el Señor te está diciendo, no nos y no nos eh, cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos, eh, si no nos cansamos, cegaremos. El Señor te está diciendo, no te canses de hacer el bien, no te canses de ser transformada, no te canses de tener esos frutos del Espíritu Santo para que los dones sean también diamante de lo sobrenatural, que tengas ese amor. No, que no seas juzgando, dale ese amor a esa persona que necesita, dale esa, ese gozo, dale esa paz, ese, ten esa paciencia como el Señor te ha, tenido con, ha tenido contigo, mis hermanos, que estamos en la gloria, de aquí, de la fe que conquistan a esta hermosa clase virtual que el Señor nos está hablando, nos está diciendo, aquí estoy, tú no eres un extraño para mí, tú no eres una extraña para mí, no, cuando estás conmigo no hay frustración, cuando estás conmigo no hay amargura, cuando estás conmigo no hay desesperación. Y por eso que en Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32 nos dice: Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maldicencia, así como toda malicia. Sé más bien amables unos con los, con los otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo, mis hermanos, en la gloria. Mis hermanos, la palabra es clara. Eh, el Señor nos perdonó a través de su Hijo. Y realmente el Señor quiere hacer lo sobrenatural en cada uno de nosotros. Así que esas frustraciones, amarguras, esa desesperación se van en el nombre poderoso de Jesucristo. Basta ya de juzgar, de criticar, de calumniar y de burlarte de los demás. Mis hermanos que usados en la gloria, querido oyente, el Señor quiere hacer cosas naturales en tu vida. Y por eso en primera de Pedro 5, 5, 7, ya para ir terminando, te dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Recuerda, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, toda carga, toda ansiedad, en el nombre poderoso de Jesucristo, tú se la entregas al Padre, en el nombre poderoso del Señor. Y es por eso que el Señor nos está hablando en esta casa virtual, que tú no eres de, esa, de, que tú eres de su pueblo, que tú no eres ajeno a Él o ajena al Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y mis hermanos de cristianos en la gloria, querido oyente. El Señor te ama, por eso te ha traído esta casa virtual. Y si la estás escuchando, compártela y dale la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Mis hermanos, nos veremos en otra misión, aquí en La Fe que Conquista. Bendiciones.